San Francisco de Macorís Ramón Rodríguez, mejor conocido como Momón Bueno, nosotros estamos aquí en apoyo a la marcha verde en contra de la corrupción, en contra de la impunidad para borrar este teatro que tiene montado el PLD, para distraer al pueblo dominicano y que el pueblo se olvide de la falta de agua de luz, de medicamentos de un bajo salario existente en el país, de un ambiente de corrupción, de impunidad ...de un ambiente de feminicidio, de violencia sin par... ...este país ha llegado a topes históricos en materia de consumo de drogas... ...los puntos de drogas son patrocinados por oficiales en todo el territorio nacional... ...dimensionadas en los barrios y en los campos... ...y nosotros entendemos que con este nivel de podredumbre que ha promovido este gobierno... ...no puede plantearle al país ni el deseo de reelección... ...ni mucho menos legarnos a Leonel Fernández... ...por el pr prontuario histórico que realmente nos ha legado... ...y que han llevado a este país a una ruina de orden social... ...y en esa dirección hay que marchar con marcha verde... ...y hay que lanzar el movimiento popular a las calles... ...para cuestionar a nivel profundo este nivel de impunidad... ...este nivel de corrupción y este nivel de podredumbre social... ...en que estos sectores han sumergido al pueblo dominicano. Hay que darle una respuesta desde todos los sectores organizados, de buena voluntad de la República Dominicana. Muchísimas gracias a Momón Rodríguez por esta eh, pequeña intervención. Nosotros agradecer a ustedes por ser parte de esta cobertura especial desde la Ciudad de Corazón a esta que es la Marcha Verde. Muchísimas gracias por la sintonía y será una nueva próxima. Recordarles a ustedes con la intención de llevarles hasta la comunidad de sus hogares las informaciones de mayor relevancia del todo el país, iniciamos esta cobertura. Agradecer será hasta una próxima ocasión.